Escuchar, quieres escuchar Dices que es culpa mía y que tengo que cambiar Creo que no estás bien cuando dices que estoy mal. Dices que estoy mal Estoy mal Tu falta de empatía Se cerraron y tú seas especial Si para que tú me aceptes tengo que ser igual Prefiero ser como he sido, ¿A alguien le puedo gustar Así, si no te hice nada Si no te hice nada Si no te hice nada Siempre fuiste objeto y para ti fue normal